Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Hoy tenemos un video distinto, un video diferente a lo que venimos haciendo habitualmente. Esto va a ser un video del directo que hice el otro día con el señor Delrock, Community Project Manager de Wargaming. Europa eh, tiene una posición privilegiada dentro de Wargaming así que él estuvo respondiendo preguntas para, para toda la comunidad digamos que le estuvieron haciendo en vivo así que si quieren saber lo voy a, a repartir en varias, en varias partes porque fue creo que una hora cuarenta y pico una hora cuarenta si no mal recuerdo con lo cual es muy largo voy a hacer un resumen de eso y lo voy a subir seguramente en dos partes más o menos o tres vamos a ver eh, pero lo que sí quiero decirles es que hay información que está buenísima. Querés saber qué va a pasar si van a salir los TD japoneses. Comentó algo sobre los pesados italianos que te vas a quedar con la boca abierta. Eh, comentó también sobre el Tipe 5. Habló, hablamos mucho de la historia, de la segunda guerra. Cosas que te pueden interesar. Así que si querés saber cuál es la próxima rama que va a estar rebalaciendo Wargaming. mira el video y que lo disfrutes. Te mando un beso gigante. Y nos vemos en la próxima. ¿Tucho? Vale, vale, sí. perfecto. Pues sí. nada, no, ya te digo, yo estoy aquí cuando, cuando quieras. Eh, eh, bueno, acá la, la pregunta típica que me están haciendo los chicos, Lael, si el Tiger 1 alemán es tan bueno como lo pintan en la historia. <risa> lo, bueno, es que eso? es una buena pregunta, ¿eh? De hecho, Excelente. es una pregunta que daría, que daría para hablar largo, largo y tendido. Yo siempre, he, yo siempre he dicho sí. que, que no es que el Tiger alemán sea el mejor tanque de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? El, sí. Palabras textuales. Estas palabras no son mías, sino que son de, de Otto Karius, uno de los, los ases panzer más famosos de la Segunda Guerra Mundial, con el cual pues tuve el placer de compartir varias charlas y varias y varias entrevistas. Sí. El Tiger 1, ¿vale? es el primer tanque que tienen los alemanes para luchar en igualdad de condiciones contra los tanques soviéticos. ¿Vale? es el primer tanque real que tienen los tanques que tienen, que tienen las fuerzas alemanas para poder hacer frente a los poderosos T34 KV1 KV2 y resto de y resto de tanques eh, que tenían las fuerzas la, que tenían las fuerzas soviéticas no entiendo, pero el tanque entiendo. es bueno en sí, sí sí sin lugar a dudas pero, pero lo que ha, lo que hizo lo que hizo brillante al tanque no fue la tecnología eh, indudablemente sí porque tenía unas buenas claro. ópticas tenía un buen cañón lo que realmente hizo genial o, o, o hizo que, que el Tiger superara, superara con creces las expectativas de los mandos alemanes fueron las tripulaciones, el factor humano, vale los, los, los oficiales y soldados que se eligieron en un principio para los batallones Tiger, porque recordemos que los Tiger nunca se, produ nunca se produjeron en cantidades suficientes como para crear divisiones, ¿vale? mm. simplemente hubo batallones que normalmente siempre estaban escritas a otras unidades o a otros cuerpos o a cuerpos de ejército, según las necesidades del frente, siempre eran veteranos de guerra. Gente que ya había combatido en el Frente del Este o que había combatido en otros frentes utilizando blindados. Es decir, las actuaciones de Tiger 1 las iniciales, obviamente, a medida que va pasando la guerra, la gente se muriendo, y obviamente, pues van llegando, posteriormente, pues van llegando reclutas, ¿no? Son veteranos de guerra. Una pregunta, ¿vale? Entonces, o... toda esta gente sí. recibe, recibe entrenamiento, ¿vale? Recibe entrenamiento de varios meses. De tal forma que la gente que está dentro de esos blindados conoce perfectamente cómo funciona el vehículo. Claro, te dicen, oye, mira, vamos a tener allí un tanque, esto es la leche, tienes que venir. Y claro, todos los veteranos de guerra dicen, allá, allá, allá que voy. Entonces, en lugar de recibir un entrenamiento de una semana y a la guerra, que es como se, que es lo que solía, ese es el entrenamiento más o menos que solían, que solían tener las, tripulaci las tripulaciones soviéticas, eh, los alemanes tienen meses meses de entrenamiento para antes de, de poder entrar en combate con el, con, el, con el Tiger, ¿no? Y luego con otras con otras unidades, ¿no? Y ese entrenamiento les ayuda a alcanzar la excelencia en el campo de batalla. ¿Qué es lo que pasa? Que hay ocasiones que cuando estás creando estas unidades de élite, pues ese entrenamiento no es posible, tal y como por ejemplo le pasa a Otokayo después con, eh, con, el, con el Jack Tiger. Ellos solamente, en lugar de tener tres meses de entrenamiento, Tuvieron un mes y solamente, y en lugar de, de disponer de 10 carros para poder, para que toda la compañía pudiera entrenar, solamente tuvieron dos vehículos de entrenamiento, por lo cual el entrenamiento que sufrier, que tuvieron estas tripulaciones estas fue nefasto. Y luego el, el resultado de ese entrenamiento, pues se dejó quedó más que palpable en las pocas semanas en las que dicha compañía combatió. ¿no? claro que claro. sería un entrenamiento muy parecido, por ejemplo, al que pudieron tener los soviéticos en de, comandante. Eh, como, como tripulaciones de, de, de T-34, ¿no? Por ejemplo Entonces hmm. Los tigers funcionaron muy bien Y los Jack Tiger funcionaron muy mal ¿Por qué funcionaron muy mal los Jack Tigers? Aparte de por los problemas mecánicos Por esa falta de entrenamiento ¿Vale? Y, y, y, quedó, y esa falta de entrenamiento quedó muy, pal, muy palpable En algunas ocasiones ¿Vale? Obviamente no, vamos, no, no voy a entrar más en detalles pero, pero lo que hizo excelente al Tiger 1 Repito Las tribus Fue... Las tripulaciones. Por lo tanto, ya sabéis, es que lo mismo es en World of Tanks. Sí. Si tú tienes una tripulación chetada a habilidades, verdad. va a ser muchísimo mejor que, que, que un tipo vaya con el 50%. Claro. Vaya con una, <risa> con, vaya con una tripulación del 50% en un, en un tanque de tier 8. Pues tú vas a ir con tu tier 7, con 6 habilidades, y a ese tanque de tier 8 le vas a, le vas a, le vas a hacer un colador, ¿no? Si en algún futuro meterán antitanques japoneses Y pesados sí, checos Sí, sí, sí, sí, sí es, es probable ¿Y De hecho salir? ya sabéis que Ya sabéis que los antitanques japoneses Entraron en Blitz, si mal no recuerdo Entonces mm. es posible Es posible que esos tanques acaben entrando En, en, en, en World of Tanks sí. De hecho recuerdo alguna entrevista Con los desarrolladores Y algo se algo se comentó, dijo que Dijeron que esa posibilidad existía, existía. Lo, pero, que no garante, lo, que no, lo que no llegaron a confirmar es cuándo o si iban a entrar. Claro, fecha Porque nada. sí confirmaron Claro, no, no no no, hablan de fechas, pero sí que hablaron de los tanques medios polacos, que ya sabéis que van a entrar dentro Exacto. de muy poquito, la 1.10, uh -huh. y luego también hablaron de los pesados italianos. que van a ser? Que van a, van, van a pertenecer a la rama italiana, Mira. obviamente, y van a tener la mecánica la misma mecánica que tienen los tanques medios los tanques medios italianos de estos de de, de autocargador sí, de bala, bala, ¿no? Sí, sí, sí. Está buenísimo. Eh, acá te yo creo, yo creo, que, chicos. creo que van a ser Yo creo que van a ser muy competentes bueno, no, Obviamente yo todavía no los he probado No he visto las características Pero, pero creo, creo que van a ser bastante competentes ¿A quién no le gustaría tener un Proyecto 65? ¿No? Sí. Con algo más de blindaje no Sí, sí, no olvídate Bueno, el IS-3A el, Bueno, el, por ejemplo Lo que pasa es que el IS-3A IS Recuerda que tiene un cargador a la inversa de Que los italianos ya sabes que los italianos, la primera bala Exacto. es la que menos tiempo tarda sí. y luego la última es la que más tiempo tarda en, en, en, los, en los carros eh, en el carro soviético es, es todo lo contrario claro es verdad, de ese lado, sí, sí, ahí tenés razón me cagaste <risa> tienes razón Che, eh, chicos, bueno, eh, les re, por las dudas, los que se van enganchando aquí con el directo, estamos con el señor Delro, Community Project Manager de Wargaming Europe. ¿Lo dije bien? Delro, ¿sí, no? Sí, sí, sí. Correcto. Exactamente. Más títulos imposible, Un título nobiliario, casi te diría. Eh, <risa> che, eh, te preguntan cómo van las pruebas del nerfeo a la munición de oro. ¿Hay alguna novedad de eso? Un momento, pues de un momento no hay pruebas. Recordemos que... Hubo, hubo tres diferentes sandbox y hubo tres pruebas hmm. ninguna de las pruebas convenció ni a los jugadores ni a los desarrolladores por lo cual esas pruebas están eh, es, es, están congeladas vamos a decirlo en el frigorífico vale entonces los desarrolladores están barajando otras alternativas cuando esas alternativas se cristalicen en algo que se pueda revisar habrá primero como siempre un super test para para probar para probar esos cambios y luego en, entiendo yo que habrá de nuevo un sandbox para que vosotros Deis vuestra opinión Si la opinión generalizada es totalmente negativa Tal y como ha ocurrido Como en las últimas pruebas Que se han sucedido uh -huh. eh, con la munición especial vale, Recordemos No le llamemos, no llamemos munición oro Ni munición premium porque no es munición oro Ni munición premium sino que es munición especial Es munición que está al alcance De todos los jugadores por créditos ¿vale? Recordemos esto es muy importante uh -huh. eh, Pues una vez que, que Haya un proyecto más sólido pues tendréis ocasión de volverlo a valorar de nuevo. Pero mientras tanto, ya te digo, todo eso está en el cajón de desastre como decimos en español, ¿no? Están ahí guardados en el cajón y cuando deciden desenvolverlo y, claro. y tener un proyecto, algo que, se, que realmente se pueda valorar, se valorará. el kb KV2 en su momento era la bestia que es en el juego? Eh, sí, sí, claro. El kb 2 era un tanque muy pesado. Bueno, como en el juego, efectivamente, y metía a apretar dos muy gordos. Pero tenéis que pensar que el KV-2 no está diseñado para destruir para destruir blindados, ¿vale? El KV-2 está, está, diseña, está diseñado con ese cañón de mortero para destruir posiciones fortificadas, ¿vale? Porque cre, creemos que ese cañón gordo que tiene que tiene el KV-2. Pongo el mismo ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, el, el, el los, caño, los el cañón alemán de 10.5 milímetros explosivo vale Este que suele este suel estar en el Stug 3, por En el, ¿En el 3, por ejemplo. ¿no? Sí, también. En el, bueno, en el Hedger también. Ese tipo de cañones, ¿vale? Son cañones especializados para destruir posiciones fortificadas, no para destruir blindados, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que, obviamente, si te está, están atacando tu posición, están atacando tu base, y hay un KV-2, pues, obviamente, el KV-2 o sea, va a entrar en combate, claro, va a entrar en combate con lo que tiene. Obvio. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que, cuando empieza la guerra, los, los alemanes tienen Panzer, Panzer II, Panzer 3, sí. eh, que básicamente son, que son, básicamente son latas con ruedas. ¿vale? Sí, de verdad. ¿Vale? El, el vehículo más, más, más poderoso, vamos a decirlo así, entre comillas, que puede poner el ejército alemán en el campo de batalla es el Panzer 4, ¿vale? Y muchas unidades de Panzer 4, estamos hablando del Panzer, del Panzer, del Panzer 4A, del Panzer 4B, que tiene un cañón corto. ¿Vale? El 75 ese cañón corta, corto ¿no? no puede de 75 y ese cañón corto no puede penetrar en el Kober 2. Claro. Vale, hay un ejemplo muy famoso, que es el, que es el KV-2 de Reisenay, donde, donde un kb 2 se coloca en medio de un puente y está durante varios días deteniendo el avance de, de, de todo un ejército alemán. Vale, y, mantiene, y mantiene una posición ahí durante mucho tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que sí, efectivamente, los, los tanques alemanes no pueden hacer frente a esta mole. ¿Qué es lo que pasa? Que los cañones antiaéreos del 88, que se han ah. mostrado muy efectivos para destruir este tipo de vehículos... Si, si pueden destruirlos sin ningún tipo de problema ¿qué es lo que pasa? que además también al inicio de la operación Barbarroja los alemanes tienen superioridad eh, aérea, ¿qué significa eso? que los Stucas destruyen blindados a placer por lo cual, a pesar de que el KV-2 puede destruir cualquier tanque alemán sin ningún tipo de problema, la mayoría de los KV-2 son destruidos prácticamente sin ni siquiera entrar en batalla cuando un KV-2 tiene la buena fortuna de colocarse en una posición estratégica donde no hay aviación alemana pues son los... vamos son entre comillas los reyes del mambo, ¿no? Claro. no los puede tener, claro. No los puede penetrar nadie. Pues ala, me quedo quieto aquí. Viene un tanque, pum, fuera. Viene otro tanque, pum, fuera. Viene otro tanque, pum, fuera. Claro, hasta que ya los alemanes pues, consiguen colocar ahí una pieza del 88 y, y, en, y el cabo de dos pues, es, es destruido. ¿no? Ah, Con un 88, yo pensé que le habían puesto tipo por lo que había escuchado que le habían puesto como una tipo dinamita en los costados, algo así. Sí, sí. Luego, ah. luego además, lo de. Estamos hablando del, de Rasenai, ¿verdad? Sí. De hecho, incluso además llegan a, llegan, llegan a, llegan a explotar esa esas, esas munición de dinamita, sí. Perdón, esas, esas, cargas de dinamita que tú comentas, y el tanque aún sigue operativo. Ah, mira, no sabía. ¿Vale? Sí, sí, sí, llegó a estar, ya te digo, estuvieron a estar ahí varios días. <risa> incluso llegaron, intentaron bajar varias piezas de, varias piezas de 45 milímetros, estuvieron disparando al tanque y, y, y, no, lo, y no lo penetraban, ¿no? ¿Qué piensas que habría pasado si los alemanes no dejaban escapar a los casi 300.000 soldados en Dunkerque? Bueno, aquí entramos en, en, en algo que, que, se llama, que se llama en inglés los Watith. ¿Qué hubiera pasado? si? Sí. Claro. ¿No? Entonces, pues hay, hay muchos hay muchos factores, ¿no? Claro, a ver, eh, Inglaterra podría levantar más soldados también. ¿vale? Re recordemos que Inglaterra no luchaba sola. Inglaterra forma parte de la Commonwealth. Existe... Está Australia, está Canadá... Y otros, y, otro, y, otro, y otros países ¿no? que apoyan a la, a la Commonwealth. Esa, esas Esos países también tienen soldados que también apoyaron al, al, al Imperio Británico en su, en su lucha durante la Segunda Guerra Mundial. Si esos 300.000 hombres hubieran caído prisioneros, ¿es posible? Es posible. Ya digo, obviamente, todo esto son elucubraciones sí, sí, sí, y solamente lo estoy basando sí. en mi mera opinión personal. Uh -huh. eh, quizás, a lo mejor, el, el primer ministro británico podría, podría haber pedido un armisticio ¿Por qué no? Es decir, la posibilidad de que Inglaterra no, no, no, no se hubiera rendido de forma completa, tal y como le ocurre a Alemania, pero sí quizás hubiera, hubiera intentado llegar a algún tipo de entendimiento con los, con los alemanes. ¿No? Porque Alemania siempre trató de conseguir ese armisticio con, con, los, con los británicos. Afortunadamente para los británicos había un gran hombre detrás, detrás de, del gobierno, que era Winston Churchill. Winston Churchill se hizo cargo del gobierno en las horas más oscuras de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial recordemos que el anterior primer del ministro eh, directamente dimite, dimite claro, claro. Cuando, cuando, cuando Inglaterra más en ese momento necesita a alguien al timón y el, y el elegido como ya os digo es Sir Winston Churchill a pesar del desastre que hubo en, en Galípoli, del que él fue parcialmente responsable no, claro. no, lo, no, no lo olvidemos pero claro, tenía, tenía, una, tenía un gran renombre y y mucha experiencia. Porque además, recordemos, ya forma, formaba parte del gabinete británico durante la Primera Guerra Mundial. Exacto, y bueno, exacto. afortunadamente un político de la importancia y grandeza de Churchill llegó en el momento más oportuno. Y él dijo, ya, sabéis, ya conocéis ¿no? el, el famoso discurso de lucharemos por mar, lucharemos placa, por tierra, sí. etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Si Inglaterra hubiera perdido a estos hombres en Dunkerque, quizás la opinión pública le hubiera, hubiera forzado a Churchill. A, a... no a dimitir, a, a buscar el armisticio. Uh -huh. Quizás. Eh, Nando pregunta para los dos. Si hubiesen sido llamados a la guerra, ¿en qué nación disfrutarían más manejar sus tanques? Pues, Nando responde todo y ahora respondo yo, y... si quieres. o sea, supongo que en Alemania, por la, por, pero por, por este romanticismo... Que hay con, lo, con los tanques, con la tecnología que tenían los tanques alemanes, por, por lo que decíamos recién, del de, de entrenamiento que tenían las tripulaciones. Eh, pero ya lo digo, lo, lo digo justamente con el diario del lunes del 2020. Claro, no sé, yo que sé, bien, en bien. ese momento no sé. Yo, yo en ninguno, yo en ninguno, sencillamente porque yo no pondría en riesgo mi vida por luchando en una guerra. Ah, no, no, ¿Vale? no Pero si tendrías que entrar, sí o sí, te llevan a la fuerza, cagaste. O sea, bueno, si sí o sí. Pues me declararía objetos de conciencia. <risa> no, a mí me hago el Voy la A me metan en la cárcel, que yo a la guerra no voy. Wow. No, ya, habla, ya hablando en serio, no sé, a mí, hombre, sí, es cierto que me gustan mucho los también alemanes, claro, pero yo no iría a la guerra, vuelvo, vuelvo, vuelvo a repetir. Claro, Digo, a mí me, gusta estudiar los vehículos, me gusta estudiar los vehículos blindados, me gusta me gusta escribir sobre ellos, me gusta hablar sobre ellos, me gusta... Recordar las acciones militares de uno y otro bando, no solo el bando alemán, también he escrito libros sobre el, bando, he libros sobre el ejército norteamericano, también he escrito libros sobre el ejército soviético, eh, como, como, como materia de estudio, está, está muy bien, pero pero hay que pensar fríamente lo que significa entrar en una guerra. ¿vale? Quieren, lo decimos tan sueltamente como entrar en guerra, pero pues ¿sabes lo que es? es cagarte de hambro, claro a cagarte ver, frío de... no es lo mismo no es lo mismo que elegir bar o, o que salir con una rubia o una morena no, ¿vale? Sí, qué lindo. estamos hablando de, sí. de, de ir a un lugar en el que tu vida va a estar en peligro todo el tiempo, en todo, el el tiempo. Que, todo el tiempo en el que además si eres oficial vale por poner un ejemplo tu mando está bajo tu responsabilidad una sí. mala decisión sí. implica que esa gente que está bajo bajo autoridad puede morir Vale, os voy, a poner el, os voy a poner un ejemplo del último oficial al que entrevisté. Es un Overleunan que luchó en el frente de Leningrado. ¿Qué? ¿Sargento? ¿Vale? ¿Overleunnan? ¿Qué? O... Eh, eh, teniente. Teniente. Mm. Vale, le, leutnant sería Alférez, ¿vale? Overleunan sería lo que lo que para nuestro rango es teniente. teniente. ¿Vale? Sí. pues este Overleunan tenía 80 soldados bajo su mando. Sí. El primer día que llega al frente le ordenan tomar una posición. El primer día pierde a todos sus hombres. El primer día de combate que entra a la Segunda Guerra Mundial, este teniente pierde a sus 80 hombres. ¿Crees que a este hombre le quedaron ganas de seguir luchando en la guerra? Difícil. ¿Qué, ¿Qué opinas? ¿Qué tipo de pensamientos u opiniones crees que comparte este veterano sobre la guerra? Pues opiniones muy negativas, obvia, obviamente. Porque es que, vuelvo a repetir, eh, perdonad si soy, si soy muy pesado, pero es que eh, en los años y años que llevo escribiendo sobre, sobre este tema, veo que mucha gente ensalza, ensalza la guerra como algo maravilloso, algo estupendo. No, chicos, la guerra no es maravillosa. Ojalá todas las guerras se pudieran jugar única y exclusivamente en un videojuego. Ojalá. Eh, Nando, pregúntale a Delros si van a darle unas mejoras o un buff al Type 5 Heavy de Tier 10 ya que toda bala Especial le entra y está bien interesante usar ese tanque en clasificatoria sin Clan Wars. y pues de momento, hasta donde yo sé, no hay, no hay planes a corto plazo. El, la siguiente rama que se va a tocar que se va, y, que se va, y que se va a rebalancear que ya está confirmada por los desarrolladores eh, bueno. que es una rama que por supuesto que a mí me encanta y me encanta que la vayan a, que la vayan a, a rediseñar o a rebalancear es la rama del E50M. Ah, le 50M. Lindo. Uh -huh, uh -huh. El ramea, Esa siguiente rama ramea que, va, que va a ser que va balanceada. Mira, no sabías, esa. ¿no? Está tirando tips, chicos. Así que anoten. Porque no, no, esa no la tenían. Muy bien Delroy. en eh... La última campaña... Mira, Sargento Kratos pregunta... ¿En la última campaña de Clan Wars se ha reducido el mapa? ¿Continuará ese mismo tamaño para las siguientes temporadas y campañas de Clan Wars? Pues, Sargento, depende. Depende en el sentido de que, como ya sabéis... Siempre que es posible, eh, el staff, el staff y los desarrolladores recogen vuestras opiniones, ¿vale? Y en base a esas vuestras opiniones se pueden producir cambios tanto en el mapa como en las reglas de, como en las reglas de, de campaña, ¿vale? Entonces no te puedo garantizar si ese tamaño se va a mantener o si se va a cambiar para para posibles temporadas y campañas, porque ya te digo, las clan wars, eh, ya te digo, están en constante evolución y, y en, en la siguiente campaña a lo mejor reducen los mapas, o en la siguiente los amplían, Pero no sabes. o determinados tanques se, se puede jugar con ellos, o determinados tanques no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya te digo, no, no te puedo confirmar si, si eso se va a reducir, se va a ampliar, etcétera, etcétera. Porque ya te digo que es un, es un modo de juego ¿no? que siempre está en constante evolución. Constante Exactamente. Eh, che, ¿qué opinas de los precios desorbitados que apuestan en la subasta 36.000 o 37.000 por el Chieftain. Bueno, es, es fatiga, un monstruo ¿no? servidor. En nuestro servidor ha llegado a los 50.000, incluso, incluso tiene, más. Mira. Pues es, es, es muy sencillo, amigos míos. Es la ley de oferta y demanda, en pues el sentido así. de que la gente que se quedó a las puertas de conseguir un tanque de campaña en las anteriores, en las anteriores pujas no perdió los, créditos, los, los, bonos, que, los bonos que pujaron. Ponte que, por ejemplo, un jugador que en la última campaña pues pujó 20.000, estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? o 30.000, no ganó el tanque, pues esos 20.000 o 30.000 se los guardó en el bolsillo. Entonces, ese jugador ha tenido, ha tenido tiempo entre campaña y campaña para aumentar y conseguir más bonos. Entonces, cuando ya hay una nueva puja, este tipo ya no tiene 30.000 de máximo, pongamos que tiene 40.000. Entonces, él, para poder garantizarse el vehículo que no pudo conseguir la vez anterior, va a pujar más que la vez anterior. Entonces es, es sencillo, es la, la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Yo sí. tengo dinero, voy a, yo tengo bonos, pues si el anterior, en la anterior ocasión aposté todos los que tenía, que eran 30.000, ahora tengo 50.000, voy a empujar 50. mis 50.000 para asegurarme que tengo ese vehículo. Sí, sí.